Dicen que la vida es corta, pero eso no es verdad La vida es larga para quien consigue vivir pequeñas felicidades Y esa felicidad está por ahí, disfrazada, como un niño travieso jugando al escondite La vida es más emocionante cuando eres actor y no espectador Cuando eres piloto y no pasajero Pájaro y no paisaje